Apareció otro polémico video de Ari Paluch. Trascendió una filmación donde se ve cómo le toca la cola a una microfonista, quien lo denunció por acoso sexual en 2017. Míralo en la nota. En 2017, una microfonista de América Televisión, Mariana Charrua, denunció públicamente a Ari Paluch por acoso sexual. Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Palud me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo perdón, no me di cuenta, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió, sí, claro, no te diste cuenta. Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras, había expresado la denunciante en una carta dirigida al canal. Además, en ese momento trascendió un video que mostraba el accionar del periodista y por eso se quedó sin trabajo en los medios. Pasó el tiempo pero las aguas volvieron a alborotarse en torno a Ari cuando mostraron otro video de la misma situación en Los Ángeles de la Mañana. Las imágenes comprometen aún más a palú debido a que se ve mejor el momento en el que le toca la cola a su compañera. Al ser consultado sobre la nueva filmación, el conductor expresó. No estaba al tanto de nada. Tengo claro lo que sucedió aquel día. No tengo nada que agregar, todo lo que tenía para decir lo dije en su momento. No estaba al tanto del video. Tengo en claro lo que sucedió aquel día. Lo que tenga que hablar con ellas sería privado. Lo que uno hizo mal tiene que pedir disculpas, si no no. Nunca me voy a victimizar, soy una persona que piensa que uno tiene que enfrentar las circunstancias que uno atraviesa. Que hay injusticias y hay situaciones que deben ser corregidas y yo estoy haciendo eso, corrigiendo lo que hago mal y ratificando lo que hago bien, concluyó Tajante. Estoy corrigiendo lo que hago mal. Apareció un nuevo video que compromete a Ari Palucci y el periodista volvió a defenderse. Las imágenes toman la escena desde otro ángulo, y dejarían más en evidencia la intención del periodista. El programa Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10.30, publicó un nuevo video que muestra imágenes inéditas del acoso de Ari Paluch, 56, hacia Ariana Charrua, microfonista del canal A24. Allí había sido presentada por primera vez una grabación que exhibe el momento del contacto entre el periodista y el cuerpo de la microfonista. En octubre de 2017 estalló un fuerte escándalo en torno a Paluch. Ariana Charrua, una microfonista de A24, lo denunció ante las autoridades de A24 por acoso sexual y el canal lo desvinculó de la cobertura de las elecciones y después lo sacó del aire. Pero la polémica no terminó allí. Pocos días después aparecieron otras dos ex compañeras de trabajo que también lo denunciaron por acoso, Verónica Albanese y Federica Vivelalde. Después de esto, el conductor no solo se quedó sin televisión, sino que pese a los intentos por continuarlo, también se quedó sin su histórico programa El Exprimidor en Radio Latina, que terminó a fin de año, junto con el contrato. Tras el escándalo, a los pocos días, trascendió un video desde un plano confuso, en el que no mostraba claramente el contacto entre Paluchi y Charrua. Sin embargo, ahora, más de un año después, el ciclo que conduce Ángel de Brito publicó las nuevas imágenes, con otro enfoque, de aquel momento. Se había visto un plano que era confuso, pero en este video se ve claramente. Ahí está Ariana junto a él y otra persona y cuando él se va, ahí está la tocada de cola. ahí se ve claramente, porque el otro plano era confuso y era de atrás, describió de Brito al presentar el video. En la misma línea, la panelista Mariana Bray agregó Esto claramente es un video que muestra un hecho de un momento puntual, pero lo que está denunciado no es solamente este hecho, sino evidentemente una situación que tiene que ver con un compañero de trabajo con quien ella vivía este tipo de situaciones prácticamente a diario. Luego de mostrar las nuevas imágenes de aquel episodio, De Brito presentó un breve mano a mano que su ciclo tuvo con Paluch. Y allí, el periodista y conductor acusado de acoso sexual volvió a hacer un descargo e insistió que se trató de un hecho no intencional. Tengo claro lo que sucedió aquel día. Respeto tu inquietud pero no tengo nada más para agregar. Todo lo que tenía que decir en su momento lo dije, dijo Paluch, en diálogo con el cronista de Lam. Y cerró, lo que uno hizo mal, siempre hay que pedir disculpas. De lo que no hizo no. Nunca me voy a victimizar. Uno tiene que enfrentar las circunstancias que lo atraviesan. Hay injusticias y hay situaciones que deben ser corregidas. Y yo estoy en eso, corrigiendo lo que hago mal y ratificando lo que hago bien. Cabe recordar que en noviembre de 2018, Después de casi un año sin aire, Ari Paluc regresó a la conducción de El Exprimidor, su programa de radio. El periodista se había quedado sin su histórico espacio como consecuencia de las denuncias que recibió por acoso sexual.